Los tips de masagro. Si las plagas de tus plantas quieres controlar, métodos alternativos deberás usar. Con químicos el ambiente vas a contaminar y a tu bolsillo seguramente desfalcar. Los buenos insectos las plagas se comerán y los extractos vegetales tus plantas van a curar. Con el trampeo podrás muestrear y controlar para que las plagas no te vuelvan a molestar. Y así la mitad de químicos vas a ahorrar.